Para acceder a los cursos virtuales que ofrece la red de biblioteca, debemos ingresar primero al catálogo en línea. En la parte izquierda, en la sección Cursos virtuales, seleccionaremos el curso deseado. Aquí seremos direccionados a las aulas virtuales, donde utilizando el gestor de identidades nos identificaremos. Aquí podremos observar una descripción breve del curso el nombre del docente y también nos notifica que los cursos son de automatriculación. Enseguida daremos clic en matricular. Después podremos acceder a los diferentes foros, talleres, actividades evaluativas, entre otros. Al finalizar podremos descargar el certificado de participación.